La lingüística es el estudio científico de las lenguas, a caballo entre las ciencias y las humanidades. Aborda el estudio del lenguaje desde distintas perspectivas, biológica, cognitiva, psicológica, social y computacional. Se trata de un campo altamente multidisciplinar, tanto teórico como aplicado. El grado de Lingüística y Lenguas Aplicadas de la Universidad Complutense es uno de los pocos que se ofrece en España y el único en Madrid, y por ello tiene un carácter fuertemente internacional. El grado ofrece dos itinerarios especializados, uno en lingüística computacional y otro en lingüística aplicada a la enseñanza y tecnologías educativas. La lingüística computacional es un área en pleno auge, en la que confluyen el lenguaje y la informática. En este itinerario se aprende el manejo y desarrollo de herramientas tecnológicas para el procesamiento del lenguaje natural, cada vez más en demanda por empresas tecnológicas, como traductores automáticos, reconocimiento de voz, identificación de fake news y peritaje forense. Otras aplicaciones se centran en la ayuda a la discapacidad y la logopedia. Este itinerario ofrece una formación altamente cualificada para incorporarse al mundo laboral o acceder a programas de máster especializados. Es el único grado que ofrece esta alta especialización. En Lingüística aplicada a la enseñanza y tecnologías educativas se estudian los enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas, formando en particular en la creación y uso de tecnologías educativas aplicadas a las lenguas, como plataformas de aprendizaje de idiomas y materiales pedagógicos en línea. Este itinerario capacita, además, para el acceso al máster de formación del profesorado. De este modo, al que le guste la docencia y quiera dedicarse a la enseñanza de lenguas, también puede estudiar lingüística. Como logopeda, los estudios de lingüística aportan una base de conocimiento, yo diría que indispensable para desarrollar una labor profesional adecuada. Soy profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de, de Inglés y Lingüística me ha ayudado a tener un conocimiento más sólido de, de la lengua, lo que resulta muy útil para mi trabajo. Yo estudié Lingüística, concretamente la rama de Lingüística Computacional, y esto me ha permitido desarrollar mi trabajo en el desarrollo de sistemas inteligentes de acceso a la información. Se trata de ir más allá del típico buscador web y desarrollar sistemas que sean capaces de entender el lenguaje natural o que sean capaces de proporcionar información en idiomas desconocidos por el usuario. Y sí, los lingüistas también trabajamos en el cine, analizando, descifrando y creando códigos y lenguas.